Cómo prospectar en Linkedin en cinco fases. Linkedin Pro Activo 1069 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast donde nos encanta, nos apasiona hablar de cómo posicionar nuestros proyectos, nuestra marca, nuestras empresas a través de LinkedIn. Así que hoy estamos un jueves más 27 de octubre del 2022. Vamos a hablar en nuestro segmento de ventas de prospectar, pues obviamente si estamos en el área comercial necesitamos prospectar, ampliar nuestra red de contactos para pues, ampliar también la cartera de clientes. no Así que bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, pero no sin antes hacerles una cordial invitación. Al Bootcamp golea cuando tu marca en LinkedIn, en el cual podrás conocer, entre otras cosas, cómo escalar la prospección en LinkedIn en menos de 60 minutos. Así que echarle un vistazo, es slash bootcamp. Y aquí quisiera hacerles una, eh, un, un, una, un detalle, comentarles un detalle de que hemos eh, decidido posponer este lanzamiento que estaba inicialmente planteado para el jueves 10 de noviembre y por temas que les comentaré en el podcast del día de mañana porque hicimos este cambio se va, a, se va a lanzar para el jueves 26 si no estoy mal de enero del 2023 así que porque estamos preparando cosas muy grandes y queremos pues estar a la altura de sus expectativas y realmente entregarles un producto de alta calidad en este lanzamiento así que por eso hemos decidido hacer este aplazamiento pero ustedes ya pueden reservar su plaza en cateman.com slash bootcamp. Bueno, vamos a entrar en materia. Y es que vamos a hablar las cinco fases que necesitamos sí o sí eh, ir. Paso por paso para aumentar esa prospección, ¿no? Para poder hacer esa prospección de manera correcta dentro de LinkedIn. Y es que el primer paso es busca tu mercado potencial en LinkedIn. Entonces, claro, para esto hay que eh, ver que LinkedIn es un buscador y es un gran buscador que tienes la versión gratuita de LinkedIn o nosotros recomendamos ya para el área comercial utilizar Sales Navigator donde tienes más eh, filtros para pues, puedes afinar más la búsqueda, ¿no? Entonces, ahí puedes buscar, pues, ya sea por cargo, por industria o por número de empleados, ¿no es cierto? O por el tiempo en el que está esa persona en la empresa. Diferentes eh, elementos que, pues, obviamente, luego de haber hecho tu estudio de mercado y tus avatares, que eso lo hemos hablado en muchas ocasiones aquí dentro del podcast, puedes aplicar todos esos filtros, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a, a buscar gerentes de empresas de X país que estén en trabajando y que tengan empleados entre 500 empleados, entre un rango, ¿no? Que también Sales Navigator te da esas opciones. Y bueno, tienes un listado, te sale un grupo, es como ese nicho de mercado al cual tú quieres llegar. Pero este es un grupo grande, ¿no? Puede ser de 30 mil, 50 mil, dependerá. La búsqueda que tú hagas. Lo importante ahí es que de esa segmentación tú puedas ir, más bien dicho, de ese público objetivo, tú puedas segmentar eh, haciéndoles grupos más pequeños con algún criterio en particular, ¿no? Y esa es la idea, sería dividirlos. Entonces, podríamos poner eh, gerentes de la, eh, X país, de pymes, por ejemplo, que están entre empleados de 1 a 500 empleados en el sector del marketing, puede ser una, ¿sí? Eh, por, pongamos, gerentes de eh, España, gerentes de España, eh, de pymes entre que tengan o que pertenezcan a pymes de 1 a 500 empleados en el sector, que sean del marketing. La segunda lista variará un factor, un criterio, y en vez de que sean del sector de marketing, podría ser del sector de la industria, segunda lista. Tercera lista podría ser que sean los mismos gerentes de, de, de España, de pymes de 1 a 500 empleados, pero del sector de la educación. Y así yo puedo ir generando diferentes listas con las cuales voy a trabajar en el paso número 3. Pero para ello debo tener, y este es el paso número 3, crear una estrategia para estas listas, ¿no es cierto? Donde este, ya cuando hayamos completado el paso 1 y 2, vamos a necesitar sí o sí, antes de cualquier cosa, pulir el perfil que sea de un, un alto impacto para que puedas entregar en esta estrategia algún lead magnet, algo, alguna información valiosa, algo que le permita entender a esas personas que son, son desconocidas en ese momento para, para ti y tú también eres desconocido para ellos, algo que, una información donde primero identifique quién eres, qué haces y luego cómo aportas o cómo les podrías solucionar sus problemas con la propuesta transformadora que tú puedas eh, ofrecer, ¿no? Y hay tres tipos, la estrategia corta, la mediana y la larga. Y todo dependerá, la diferencia de cada una de ellas es el tipo, eh, el tiempo que se demora cada estrategia y el tipo de mensajes eh, o la cantidad de mensajes que enviamos. Entonces, me explico. En la estrategia corta podemos enviar, pues, un mensaje de conectar, obviamente. La idea sería pasar a nuestros prospectos de segundo grado a primer grado y luego un mensaje de bienvenida en el cual se condensa mucha información. ¿Ya? Y esto normalmente eh, se recomienda para cuando tu producto o servicio no es tan... Eh, o no entra en debate de muchos interlocutores dentro de la empresa en la cual vas a, a trabajar sí si tú necesitas solo hablar con una persona y esa persona solo en base a ella está la decisión pues puede ser que apliques esta estrategia corta conforme tu producto eh, sea relevante o de más gran envergadura digamos así y necesita que haya más interlocutores de la otra empresa o más decisores de la empresa cliente para eh, aprobar ese proyecto por ejemplo por eh, ejemplo, aplicarás diferentes estrategias, la mediana o la larga, y pues la larga puede ser un poco más larga, dependerá el tipo de producto. No es lo mismo una solución que cueste 500 dólares, a alguna que cueste 50 mil, porque es un proyecto que vas a mm, entrar en detalle con toda la la tu, mm, tu propuesta de valor por meses, ¿no es cierto? Entonces no va a ser lo mismo. Por eso se debería identificar diferentes estrategias. Entonces, la estrategia mediana igual sería un correo, eh, más bien dicho, un mensaje de conectar y luego un mensaje de bienvenida y un, una llamada a la acción que ahí sería pues una reunión uno a uno, invitarle al webinar, invitarle eh, a a que vaya a tu página de venta, lo que sea que sea la estrategia que tú tengas, ¿no? Y en la estrategia larga eh, se, pues, como decía, se aumenta estos mensajes, estos contenidos de valor que tú puedes dar dentro del primer mensaje de conectar, del de bienvenida y luego el, los mensajes que puede ser un educativo, uno de autoridad, un interactivo y al final la llamada a la acción, donde el tiempo demora más. La primera puede ser que te lleve unos 15 días, la, la mediana puede ser unas tres, un tres semanas, un mes, y la larga puede ser hasta pues más más tiempo, ¿no? más semanas, 4, 5, 6, 7 semanas. Esto dependerá nuevamente del sector en el que estás, del producto y todo lo demás. Entonces, al final todas estas estrategias te dirán, eh, tendrás un porcentaje de aceptación, ¿no es cierto?, de gente que sí acepta tu conexión y las que no aceptan. Las que no aceptan, pues bueno, no pasa nada, es gente que no conecta con nosotros, nos vamos a enfocar con las que sí, obviamente, ¿no? Entonces, una de las, eh, por la experiencia que hemos tenido, puedes llegar a... a a conseguir tasas de aceptación de un 70%, que es muy, muy bueno, ¿no? Entonces, eh, y esto, pues, lo consigues teniendo, habiendo se, segmentado bien, teniendo un buen mensaje a conectar y todo el circuito de, de, de mensajes que te van a ayudar, pues, a realmente, que es lo que queremos al final en el tema de prospección, es hacernos conocer, que nos reconozcan y generar esa confianza y esa ese anhelo incluso de, lo, de la contraparte para que quieran escuchar nuestra propuesta, ¿no es cierto? Y en el paso número cuatro vamos a redactar obviamente esos mensajes, ¿no? Cómo hacer el mensaje de conectar, el mensaje de bienvenida, los diferentes mensajes de valor que yo puedo entregar y luego, pues, el mensaje de, eh, de CTA, ¿no? La llamada a la acción, que es lo que yo quiero al final en el circuito, en este embudo, yo quiero que hagan, ¿no? Como habíamos dicho, son diferentes eh, objetivos, dependerá eh, las, los objetivos de tu empresa. Y el paso 5 pues será automatizar estas estrategias con inteligencia artificial o ejecutarlas manualmente o delegar a alguien. sí Y es que ahora lo valioso de la, de la innovación digital, de todo el crecimiento tecnológico, pues hay eh, software CRM's con inteligencia artificial que te ayudan a hacer esto de manera automatizada. Entonces, eh, en próximos episodios del podcast hablaremos más sobre el detalle de estas estrategias de prospección y las, uh, las estrategias también de automatización en LinkedIn, porque ojo, a LinkedIn no le gusta software automatizados porque lo que quiere es en realidad generar relaciones de humano a humano. Así que cuando utilizamos esto y esto es lo que enseñamos en nuestros entrenamientos, formaciones y mentorías, acompañamientos y empresas, enseñamos cómo hacerlo de manera correcta. ¿Sí? para que obviamente no quemes a tu base de datos, a esa red de contactos tan valiosa que es para ti y pues más bien lo apliques eh, de, de buena forma haciéndolo bien hecho. Y nada, pues espero que esto haya sido de su agrado. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, terminando la semana en el segmento del videoblog de Katia cuando les cuento todas las experiencias y cosas que pasamos de lunes a domingo. no Bueno, en todo caso, si les gustó este material, por favor recomendar a un compañero, o algún colega, algún profesional que le interese este contenido y dejar sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast, porque esto ayuda a que sigamos llegando con contenido de valor especializado en cómo trabajar de manera efectiva esta valiosa plataforma que es LinkedIn. Sin más, nos vemos. Se les quiere mucho. Chao, chao.